Para llenarse de alegría, primero hay que vaciarse de dolor. Esto puede ser algo un poco difícil de entender al principio, porque sé que olvidar no es fácil. No es fácil sanar las heridas, no es fácil dejar todo atrás y hacer como si no ha pasado nada. No lo es. El dolor es una de esas heridas que más tarda en sanar. Y no estoy hablando del dolor físico, no, me refiero al emocional. Ese que queda en nuestro corazón y nos hace tanto daño Hola, te saluda Ricardo Niño Bienvenido a Lifers. Todos hemos experimentado situaciones que O nos alegran el día O por el contrario nos deprimen completamente Y a veces esos malos momentos Son causados por alguien más Y es ahí, justo ahí cuando nos llenamos de odio y rencor, ante esta situación, amigo o amiga, lo mejor que puedes hacer es vaciarte, vaciar todo ese dolor que está comiéndote por dentro. Sé que querrás llorar, gritar, incluso golpear la almohada para sentirte mejor, y ¿sabes qué? Hazlo, desahógate, no es bueno sentir odio. Ese sentimiento, aunque no lo creas, daña tu salud. Además te convierte en una persona fría. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Existen dos tipos de personas. Aquellas que se han convertido en víctimas del dolor. Volviéndolo incluso parte de sus pensamientos. Tanto así que se si tienen y generan lástima. Les hacen daño a los demás. Y solo ven el día de color gris. Por otro lado... Están las personas valientes. Y capaces de derrotar ese dolor. No se dejan vencer por nada ni por nadie. Toman los malos momentos como experiencias. Y de ellas aprenden. Y yo. Hoy estoy seguro que eres de esas personas. Eres alguien capaz. Pero hey. Si, sí, tú, Justo ahora. Te encuentras en ese proceso de sanación. Puedo ayudarte. Quiero ayudarte. Llora. Hazlo hasta que ya no puedas más, hasta que tus lágrimas se terminen. Tienes derecho a hacerlo. Si las personas a tu alrededor te piden que no llores más y que sigas adelante, no los escuches. Ok, tal vez quieran el bien para ti, pero solo tú sabes cuánto dolor te han causado. Y solo tú sabes cuándo parar. Jamás bajes la mirada. Si alguien te traicionó, míralo a la cara. Hazle entender que sigues fuerte. Aunque por dentro te sientas destrozado. Esto forma parte de afrontar el problema. Y para cerrar esta primera etapa, debes comprender. Esto te ayudará a no huir. Puedes desahogarte cuando quieras, pero no te vuelvas títere de tu sufrimiento. Debes prepararte para decir no más. Tómate el tiempo necesario para aceptar. Recuerda que no hay nada más importante que tú, tu salud y felicidad. Si quieres ser alguien feliz, haz lo posible por lograrlo. Si tienes que dejar atrás algunas cosas o personas para lograrlo, hazlo. No lo dudes ni un segundo. El proceso de sanación continúa. Ahora el siguiente paso es ser alguien nuevo. Pero alguien nuevo para ti. Recuerda que sales de una mala experiencia que tal vez te marcó de por vida. O al menos eso es lo que piensas. ¿Sabes por qué digo esto? Porque sé que puedes salir de esto. Sé que si te lo propones, puedes ser alguien nuevo. Alguien a quien la vida le ha enseñado que de los errores se aprende. Alguien que ha decidido vaciar todo el odio que siente. Alguien capaz de alcanzar todas sus metas. Alguien valiente. Alguien que quiere dejar atrás el sufrimiento y ser feliz. Es momento de decirle no al dolor. Pero para esto debes conocer a las personas que te hacen daño. Sabes que ese algo o alguien no te hace bien y es momento de decir hasta aquí, evita los pensamientos negativos y que estos se apoderen de ti, no le caigas, a estas alturas no puedes permitírtelo. No hagas o digas cosas de las cuales puedes arrepentirte. Cuando nos sentimos traicionados, el enojo se apodera de nosotros y a veces decimos o hacemos cosas sin sentido. Cosas que no solo nos hieren, sino que además le hacen daño a otros. Personas completamente ajenas a nuestro dolor y que, por no lograr controlarnos, los alejamos. Cuando actuamos sin pensar, la situación empeora. Eso sin duda. Mientras mayor sea el dolor que corra por nuestras venas, más impulsivos nos volveremos. Debemos calmarnos. Respirar profundo. Seguro caerán algunas lágrimas. ¿Y eso qué? déjalas de salir! ¡Ellas son parte de la sanación! Luego de eso piensa. Medita bien lo que quieres hacer. Una decisión apresurada puede arruinar todo. Busca personas que te ayuden a sanar. A veces nos cerramos en una burbuja en la que solo abunda el dolor. Eso está muy mal. Aunque nuestro orgullo en ocasiones no nos permita buscar ayuda. Debemos dejarlo a un lado. Pero con esto, no me refiero a que debes aceptar la ayuda de cualquier persona. Sé que cuando nos sentimos adoloridos es difícil confiar en alguien. Pero si prestamos un poco de atención, podemos ver quién de verdad se interesa en nosotros y quién no. Guíate de las acciones y no solo de las palabras bonitas. Las personas que quieren nuestro bienestar lo demuestran. Y es en ellas en quienes podemos confiar. Aunque no lo creas, un abrazo, un todo estará bien. O al menos una sonrisa de esa persona puede ayudarnos mucho. No te imaginas cuánto. No nos aferremos a algo o a alguien, por muy bueno que sea. Nada dura para siempre y eso lo sabes. Por eso te digo, no te aferres a nadie. Así no sufrirás cuando esa persona se aleje. Porque lo hará y lo sabes, solo que no lo quieres admitir. Entiende que ninguna persona está obligada a permanecer contigo Por eso, vive cada día como si fuera el último de tu vida Aprovecha las oportunidades que el universo coloque en tu camino Sé que nadie es perfecto Sabes que nadie es perfecto Y aunque esa persona cometa errores, tú tómalo como enseñanzas Así serás feliz Pero hey, no te estoy diciendo que debes aguantar todo por alguien No te confundas Sí, esto es difícil, no te preocupes, sé que lo es Nadie es capaz de curar su dolor de un día a otro Por muy fuerte que quieras aparentar No puedes si y lo sabes, pero puedes salir victorioso de esto si de verdad así lo quieres Como habrás notado, es un camino largo con unos obstáculos Pero estoy seguro que eres capaz de superar cada uno de ellos Ok, tus heridas son internas pero si te lo propones, pueden sanar. ¡Puedes sanar! Estas cicatrizarán con el paso del tiempo y el dolor será cada vez menor. En ese momento preciso, sentirás cómo no solo tus sentimientos, sino además tu vida comienza a sanar. Una vez que sanas, tu vida cobra otro rumbo. Aprendes a vivir, vivir mejor, vivir bien. Pero esto no lo lograrás si antes no perdonas. No perdonas a esa persona que te hizo sufrir. Debes entender que perdonar no es sinónimo de olvidar. Estas palabras no tienen relación alguna en realidad. Perdonar es aceptar. Perdonar es aprender. Perdonar eh, nos ayuda a eliminar el resentimiento. Cuando perdonamos, estamos más atentos a situaciones similares. Situaciones que pueden hacernos daño. Y entendemos que debemos alejarnos alejarnos en el momento oportuno, si no lo hacemos, estaremos envenenando a nuestro ser, más sufrimiento, más dolor, más caídas, más lamentos, ¿de verdad quieres eso? La clave para ser feliz es compartir nuestro ser, no entregarlo, óyeme bien compartirlo, ¿a quién se lo vas a entregar? Si solo tú sabes lo que es bueno para ti, el sufrimiento dependerá única y exclusivamente de ti, si dejas que una persona te hiera, esa es tu responsabilidad. No puedes culpar a nadie más. Te vuelves una persona vulnerable. Y eso es algo que a muchos les cuesta aceptar. Porque nos molesta, o tal vez nos incomoda. Que los demás piensen que somos débiles. No es fácil aceptar que nuestro corazón está fracturado, lo sé. Pero debemos hacerlo, debemos ser fuertes y entender que cuando las cosas cumplen su tiempo tenemos que dejarlas ir. Por supuesto, esto también aplica para las personas. El problema radica en que en ocasiones nos volvemos dependientes de esa persona. Y aunque sabemos que tenemos que dejarla ir en el fondo, no queremos porque nos sentimos vacíos. A veces dejamos que el dolor nos ciegue tanto que nos volvemos estúpidos. Estúpidos al pensar que esa persona va a cambiar. Y solo disfrazamos el momento con una pantalla de humo, envuelta en una triste felicidad. Aún el dolor corre por nuestras venas, porque esa persona nos ha hecho daño. Pero por la patética idea de no querer estar solos, dejamos que nos siga haciendo daño. En ese momento, nuestro dolor comienza a crecer, comienza a apoderarse de nosotros y perdemos el control de todo, incluso de nuestra vida. Nuevamente te digo, no te aferres a nadie. No te aferres al dolor. Debemos dejar atrás a esas personas que nos han hecho daño. Debemos dejar atrás esos pensamientos negativos, debemos dejar ir el miedo, debemos vaciar ese dolor, debemos liberarnos si queremos crecer y ser felices.